¿Qué tal amigos? Hoy les comparto este nuevo APN actualizado de Unifón. Así es que rápidamente vamos a irnos a nuestros ajustes Entrando a ajustes le vamos a dar en donde dice conexiones Ya estando en conexiones le vamos a dar donde dice redes móviles Una vez estando en redes móviles le vamos a dar donde dice nombre de punto de acceso Ya estando allí vamos a seleccionar donde dice añadir Y se nos va a crear un nuevo APN que vamos a editar simplemente vamos a editar el primer campo donde dice nombre y le vamos a poner un Ephone. en el segundo campo donde dice apn le vamos a poner apn5g.mx y de ahí nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice tipo de autentificación y le vamos a poner pap o chap una vez que seleccionemos eso vamos a darle en los tres puntitos y le vamos a dar donde dice guardar una vez que ya lo hemos guardado lo vamos a seleccionar. El nuevo que hemos creado. Y espero que les funcione amigos. Ya que yo lo he calado por 10 días. Y hasta ahorita me ha funcionado a la perfección. Así es que. Si gustan suscribirse los espero amigos. Y nos vemos en la próxima.